Hola buenas noches, eh, soy eh, el escritor, el antropólogo, el investigador y el escritor eh, Bahía Mahmoud Hamadi Uid eh, Owa. Soy natural del de, eh, Sahara Occidental, la ex colonia española, eh, actualmente república del Sahara Occidental. En primer lugar, es un placer eh, participar en este evento internacional del libro de la cultura que eh, nos está eh, reuniendo eh, mucha gente eh, del libro, muchos intelectuales, muchos investigadores, muchos eh, um, sabios de eh, diferentes culturas eh, para esta noche eh, del libro que nos acoge eh, venidos de diferentes partes del mundo en esa eh, capital eh, eh, eh, Ljubljana de Eslovenia, eh, un pueblo muy querido, una cultura muy querida y un país eh, hermosísimo. Quiero agradecer primero eh, la invitación que me han hecho los organizadores del festival, eh, la editorial eh, Sueños la editorial eh, Songe Publishing, en el que trabaja eh, mi amiga, que me ha invitado, eh, eh, Svetka eh, Poprask y los demás eh, organizadores de este evento internacional. Sé que eh, el mundo está viviendo en un momento muy difícil, es eh, la pandemia, todos estamos confinados, cada uno en su eh, lugar, eh, pero la herramienta que nos ha eh, brindado eh, a la tecnología pues la hemos aprovechado y hemos eh, eh, evitado que este festival no se, no se cancele pues eh, desde aquí <coughs> quiero pues, saludar a todos los eh, amigos que participan desde eh, diferentes partes del mundo en latinoamérica en Estados Unidos, en Europa, África, Asia y las otras partes del mundo donde están sincronizando, sintonizando en estos momentos y visualizando estas páginas y este foro virtual del Festival del Libro, Noche del Libro, en Eslovenia. Gracias de nuevo, Svetka, por pensar. En uh, acercar uh, la cultura del Sahara Occidental y sus autores a este evento internacional. Eh, vamos a llevar de aquí muchos recuerdos y vamos uh, también a dejar muchos recuerdos. Eh, vamos a llevar mucha información, vamos a dejar mucha información. Creo que somos tres escritores que participamos: Arisal Miselmo, eh, Suquena Alital Fernández eh, y yo, Bahía Mahmoud Ahmadine. Y cada uno. Eh, Tendrá su tema a, a, a exponer, a ofrecerles. Eh, yo me limitaré, eh, me limitaré en, a, a exponer el tema del exilio saharaui, el exilio intelectual saharaui. Y ese exilio, bueno, pues quiero primero eh, eh, partir de un dato eh, eh, muy importante sobre este exilio. Eh, integro a un grupo de escritores, de intelectuales del exilio saharaui. Sabéis que el Sáhara Occidental fue invadida por Marruecos en el año 75 y eh, la invasión y la guerra de 16 años eh, desataron muchos problemas, sobre todo eh, refugiados, más de 200.000 refugiados en el mundo, sobre todo en el sur de Argelia y en diferentes partes del mundo, y luego pues un exilio intelectual que eh, se encuentra en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos eh, y en África. Eh, en España mm, formamos parte eh, de una eh, plataforma eh, cultural intelectual que se denomina Generación de Amistad y uh, la, el, el, la función de esta eh, plataforma de escritores es um, expandir, es dar a conocer el pueblo del Sahara Occidental, su cultura y su historia. Eh, nacimos como grupo eh, en julio de 2005 en Madrid y desde entonces pues, veníamos trabajando, sensibilizando, eh, llevando nuestra cultura a las universidades de Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe, Europa, África y eh, diferentes partes también de, de, de, de, de Asia. Eh, pienso en aquella frase de, de Franz Fanon cuando decía, cada generación en su relativa opacidad debe descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Los saharauis, nunca la vamos a traicionar ni a nuestra causa ni el pensamiento de ese referente del tercer mundo, Franz Fanon, el pensador, el escritor, el filósofo, el, eh, eh, guía eh, intelectual, el revolucionario, eh, argelino, martiquinés, eh, eh, quien del tercer mundo no haya leído su obra, Los condenados de la tierra, porque nosotros somos parte de esos condenados de la tierra, eh, sobre todo los saharauis, con la invasión a nuestro territorio por parte del régimen marroquí, y uh, eh, el dominio colonial español de un siglo que eh, desaparece un día sin descolonizar el territorio y venderlo a otros países. Dicho esto, <coughs> eh, eh, esta plataforma de escritores eh, eh, tiene mucho que ver, no, no es la primera que surge en la historia eh, del exilio. Si eh, empezamos eh, a pensar, por ejemplo, en la, en, en la, la Revolución Argelina de los años eh, 50. Eh, aquella guerra de liberación nacional que llevó el Frente de Liberación Nacional Argelino, el FLN, eh, produjo muchos intelectuales. Y creo que eh, sus huellas se han quedado dispersas en la historia del libro. Cito a Malc Haddad, a Sin y a muchos más, a Mahamed Diddy y a muchos más. Y, muchos más. y uh, ellos representaron esta parte de la historia del tercer mundo. Si también pensamos en los regímenes dictatoriales, los regímenes militares en la época de los años 60 y 70 de Latinoamérica, eh, el exilio latinoamericano, latinoamericano también fue muy importante. Muy, muy, muy importante la historia y fue también muy duro. Muchos fueron desterrados de Uruguay, de Argentina, de Chile y de otras partes y tuvieron que exiliarse en Europa y en otras partes, hasta en África. Eh, cito casos de ellos, por ejemplo, que Pablo Neruda estuvo en España eh, de Uruguay, Mario Benedetti, eh, Eduardo Galeano y otros muchos, otros muchos. Eh, de España, durante su guerra civil también hubo escritores eh, conocidos como el grupo Generación del 27, que también la mayoría de ellos se exiliaron fuera porque fueron desterrados por el régimen franquista que también estaba en el Sáhara Occidental, ese régimen y que también desterró a muchos exiliados los años 50 a, del Sahara Occidental. Mi tío abuelo, Bahía eh, Uldawar, fue desterrado hacia Argelia y murió en su exilio, el exilio más largo del intelectual saharaui, y muchos otros se exiliaron en Mauritania, se exiliaron en países vecinos. Entonces, bueno, pues el fenómeno del exilio viene de la época colonial causado por el dominio colonial. Pero también el exilio forjó muchos hombres, forjó muchos intelectuales. En, pienso en Edward Said, el palestino estadounidense. Pienso en los escritores argelinos. Pienso en los escritores latinoamericanos y en muchos españoles. Pienso también en otros referentes en que hemos leído sus obras y que hemos conocido su pensamiento desde Sudáfrica, Nigeria, eh, Ghana y otros países africanos. Dicho esto, pues, eh, creo que, bueno, pues, eh, el exilio eh, es eh, un catalizador de estos movimientos intelectuales, culturales en el mundo y cada cual eh, su exilio se, se caracteriza por dinámicas literarias diferentes. Nosotros, en el Sahara Occidental, el, eh, nuestra cultura es eminentemente oral, es una cultura eminentemente oral, totalmente oral, hasta hace eh, tres décadas no habían libros editados en el territorio. Habían manuscritos de nuestros sabios, de nuestros eruditos, de nuestros poetas. Pero no había libros. ¿Y por qué no había libros editados o traducidos desde nuestra lengua a la lengua española? El legado lingüístico que hemos heredado en la metrópoli. ¿Por qué? Porque el pensamiento de nuestros sabios de la época... Eh, era un pensamiento anticolonial, era un pensamiento africanista, era un pensamiento eh, eh, eh, revolucionario eh, que representaba una época precolonial que el colonizador omitió totalmente. El colonizador, si leemos sus libros si vemos sus documentales, sus investigadores de la época, sus antropólogos, sociólogos, historiadores, pues eh, nos dibujaban los del tercer mundo, eh, en África sobre todo como eh, salvajes, eh, asaltadores de caminos, eh, delincuentes, y decían que ellos vinieron al continente para llevarnos a la civilización. Esa civilización que ignoró nuestros eh, libros, ignoró su pensamiento, ignoró nuestros sabios, y ignoró también eh, cómo éramos nosotros ante el colonizador. Nosotros en el sáhara Occidental, por ejemplo, antes del colonizador, éramos una entidad político-pantribal organizada con toda su estructura política, de justicia, de administración social, cultural, militar, y estaba organizada, y, y esa organización representaba Todas las capas sociales que había en el territorio. Mauritania vecina, lo mismo, estaba organizada en eh, Doulet Shingiti, en el país de Shingiti, con sus sabios y con sus eruditos, eh, que hoy en día son ciudades y puntos de referencia para el investigador africano. El Sáhara Occidental, lo mismo, era organizada por eh, el país del nomadeo, de al eh, una historia que aparece en la obra de eh, nuestro sabio Sheikh Mohammed el -Mawin. Kitab el libro del nomadeo, donde estudiaba toda la historia eh, del territorio precolonial, cómo estaba organizado, eh, qué sociología tenía esa sociedad, y todo lo relacionado con la identidad cultural eh, eh, eh, de, de ese territorio. Entonces el colonizador omitió todo esto. Y no se interesó por estas obras hasta el año 75, cuando eh, Marruecos y Mauritania de entonces reivindicaron, el territorio del Sahara occidental, que es parte de su territorio. Ahí el colonizador empezó a buscar las obras de los sabios saharauis y empezó a traducirlas, y no todas. Y la, la parte que ha sido traducida, eh, hoy en día cuando accedemos a la Biblioteca Nacional de España, esta parte todavía no se puede visitar. Y esto también está investigado por muchos... Eh, eh, antropólogos, historiadores, y gente que está siguiendo la historia del Sahara desde de, el sentido postcolonial, todos los estudios postcoloniales. Eh, ante esta situación, ante esta situación, eh, nosotros, los escritores Sahara y esta plataforma, pues tenemos una visión, tenemos un rol. Descubrir esta historia, traducirla buscar las obras de nuestras áreas y sacarlas del olvido y llevarlas al mundo. Cada uno de nosotros eh, creo que es una de estas obras que el colonizador despejó para que no se diera cómplice. Cada uno de nosotros. Por eso, eh, desde la creación del grupo, eh, veníamos trabajando con diferentes universidades de aquí en España, en Estados Unidos de América y en parte de Europa, para rescatar estas obras y darlas a conocer y explicar lo que no explicó el colonizador: qué éramos, qué cultura, qué procesos anticoloniales hemos pasado hasta hoy en día. Eh... <coughs> Entonces, eh, creo que eh, eh, la historia del libro y la relación del libro con nuestra cultura, como había dicho al principio, que nuestra cultura es eminentemente oral. Eh, eh, hay momentos de nuestra historia, sobre todo en temas de ferias del libro y de actividad con el libro, que es diferente a lo que hoy en día conocemos en el mundo en general. Sobre todo el mundo occidental. Eh, mi madre, por ejemplo, el primer libro que obtuvo con 13 años lo obtuvo a través de un uh, a través de un trueque que hacía su padre con una tela una tela que era el turbante de mi de mi abuelo lo tenía guardado para un festejo nacional festejo tradicional. Pero un mercader venía con sus camellos cargados de fardos, de libros, de poesía, de sociología y de interpretación de la religión islámica. Y uh, um, se instaló cerca del campamento de Jaimas de las familias, de mis familias, que eran vecinas de otras muchas. Era un campamento de jaimas beduinas en el desierto. Y los niños corrieron para mirar aquello y resulta que hay libros, pero no había dinero. Y cada niño, bueno, pues ha ido a pedir a sus padres que le comprara un libro. Y la, la, la forma de comprar este libro son, son trueques son estas cosas. Eh, un libro, doy por él un cabello, dos camellos, eh, o un libro, doy por él, pues, eh, 20 metros de, de tela, un turbante, o 6, o 7, o 8 metros, depende, y así mi madre adquirió su primer libro de sociología de la sociedad saharaui Hassanía, en, eh, intercambiándolo con el turbante de su padre. Esta es una historia anecdótica eh, de estas que pasan en, en, en muchas culturas pero la cultura saharaui tiene esa bueno, las ferias del libro no se hacían antiguamente en el Sahara pero se hacían de una manera muy eh, eh, espontánea eh, y eh, forma eh, parte también de las tradiciones eh, de la sociedad eh, los vendedores de libros los eh, que intercambiaban libros con otras mercancías que no sean dinero, cargaban sus camellos y se desplazaban donde eh, un grupo de beduinos, 50 o 60 jaimas, y se instalaba cerca de ellos y extendían sobre las arenas, sobre las dunas sus libros, eh, a veces sobre alfombras y la gente viene para adquirir los libros. Uno trae un cordero, otro trae una cabra, uno trae un camello, otro trae una tela. Y así intercambiaban los libros. Y la gente circulaba alrededor de los mercaderes. De noche se encendían hogueras alrededor de los mercaderes. Y la gente eh, también ahí tomaba tío con ellos, ofrecía té, ofrecía eh, eh, comidas a los mercaderes. Y se relacionaba con ello de esta forma, incluso los músicos, los briot, los poetas, vienen a recitar ahí en ese momento, de noche, sobre las hogueras. Esta es una de las características, digamos, de las manifestaciones del libro y cómo es recibido y cómo es entendido en nuestra sociedad. En, aquí en Madrid, por ejemplo, la feria del libro es una de las más grandes, en Eslovenia igual, sobre todo en Libliana, en, en La Habana, también he estado y conozco eh, aquel mundo heterogéneo de la Feria del Libro en el, en el Morro de La Habana, que es precioso, se celebra en un lugar donde, un lugar histórico de la época de, de, del Imperio Español, que era un, unas construcciones fortificaciones donde se atraían los esclavos de África y se encarcelaban ahí hasta que eh, fueran vendidos a Estados Unidos de América a otra parte. En donde se celebraban nuestras eh, Noches de Libro, es, es, es en zonas eh, muy, muy, del, muy, muy, muy tradicionales del territorio, sobre lomos de dunas, en valles verdes, eh, alrededor de pozos de agua, en estepas donde hay animales eh, pastando y la gente circulaba, eh, unos venían, otros eh, iban, y eh, un escenario diferente totalmente. Eh, eh, creo que también la historia del libro en el Sahara Occidental eh, tiene que ver también con, con un fenómeno precolonial, eh, que también se dio en nuestra, en nuestra literatura. y es, eh, Se trata de la primera universidad itinerante saharaui, eh, que eh, se desarrolló eh, finales del siglo, principios del siglo XVIII, finales del XIX. Eh, y esa universidad itinerante era un sabio. Llamado eh, Muhammad y Mohammed Salem, muerto en 1884, desarrolló la primera universidad itinerante en unas colinas, en unos montes donde hay cuevas. Y ahí se instalaba con su campamento de jaimas y eh, le seguían eh, miles de discípulos. Se formaban ahí en, en, en poesía, se formaban en sociología de la sociedad saharaui, se formaban en la religión musulmana y eh, salían de ahí eh, sabios que posteriormente también tomaron esa antorcha del saber en el Sáhara Occidental y en Mauritania. Eh, también eh, hubo otro sabio llamado Mohamed Ultulba, Tulba eh, que también eh, por eh, ese periodo eh, fundó también en una cueva hoy conocida como la Cueva de Ullapelva, fundó también ahí el saber, porque en esa cueva escribía su poesía y daba conocimientos a miles de talamid, de discípulos, de gente que seguía eh, los sabios para aprender de ellos. En esa cueva eh, también es parte, hoy en día, de, de nuestra historia del libro. En, en 2000, 2011 visité a esa cueva en el marco de un trabajo de investigación con varios profesores de universidades españolas, investigadores. Y bueno, pues la historia de la cueva me inspiró mucho porque en esa cueva todavía aparecen en las paredes de la cueva, eh, versos eh, casi ilegibles, escritos eh, en el siglo XVIII-XIX. Y eh, el lodo, la lluvia que caía dentro de la cueva, ha ido eh, eh, ocultando eh, mu mucho, eh, mucha, eh, mucho pasaje de, de, eso, de, de escrituras que aparecen en la cueva, nombres, eh, cachos de versos, en eh, refranes de la época, y entonces todo esto eh, ha ido eh, el tiempo erosionándolo con eh, la lluvia y los vientos. Me impresionó y pasamos un día estudiando la historia de la cueva y la obra del personaje de Tulba eh, cantó la tierra de Tiris, la región sur del Sáhara Occidental, Cantó sus plantas, cantó sus eh, pastores, eh, cantó sus eh, camellos, sus pozos y eh, dejó una obra manuscrita también que hasta el momento no está traducida a ninguna lengua, eh, salvo en el árabe clásico, alguna parte de la obra, que es una, casi una parte de la obra. Eh, y eh, esa obra ahí está, es una referencia como la obra de Sheikh de el también, la que había hablado anteriormente, el tratado sociológico que describió la historia del Sahara precolonial. Esa obra, bueno, pues me, la cueva y el personaje me, me inspiraron y, uh, y escribí, escribí un poema, um, en relación, un poema en el que hacía homenaje um, a, a la obra. Y, uh, eh, eh, os podré leer esta el, el poema y luego pues paso a otras eh, a, a otra parte a otras a otro, otro otro contenido de de de mi charla buscando el poema porque la tenía marcada, pero parece que, eh, que la, he, la he perdido. Ya la tengo. Vale. El poema dice A la cueva de un tolva. He venido en busca del verso que duerme, que aún duerme en tus ancestrales párpados. He venido incriendo antiguos versos posados entre los húmedos labios de tu pasado. Íntimos instantes en la, de, en la cuenca de tus ojos me refugié. Extendí mi absorta mano sobre tu vientre y sentí el verso dialogar. Epopeyas, cien años de lodo cubiertas en tu heráltico costado. Invoqué a dioses y santos librarte de años de olvido. Quisiera de nuevo cincelar los cauces del verso aún jadeante entre tus labios, oculto en tus milerarias paredes de gema. Este es el poema que, con, con el que eh, hice este homenaje, al libro, y a su autor, a un Y eh, en, hay eh, momentos en nuestra historia, eh, como sabéis, nuestra historia, eh, nuestra cultura, ha convivido eh, dos lenguas. El colonizador trajo su lengua, el español, y nosotros esa lengua la hemos considerado una lengua no de imposición colonial y la hemos incorporado como un factor más de nuestra identidad cultural porque nos ha llevado a los más de 500 millones de hablantes del español, sobre todo en Latinoamérica. Eh, nuestra causa anticolonial fue abrazada por los países latinoamericanos desde los años 70 hasta hoy en día eh, y esa realidad surgió por eh, uno de los factores más importantes es por la lengua si no hubiéramos tenido la lengua española no hubiéramos accedido y hubiéramos roto ese eh, eh, eh, bloqueo eh, lingüístico que no nos dejaba el, eh, extender, extender trascendernos hacia otros países y efectivamente el español eh, para nosotros es un factor muy importante. Convivió con la lengua hasanía, convivió con la, la literatura hasanía y eh, dejó un rastro profundo y eh, muchas veces digo eh, hasta qué punto la lengua hasanía eh, mm, y la lengua hasaní, la lengua española, hasta, ¿hasta qué nivel eh, convivieron? Hubo poetas clásicos de la literatura eh, saharaui, la literatura hasaní, que introdujeron eh, en la literatura un nuevo género llamado eh, merimide, donde el, el, el, se, mm, fluyen las dos lenguas, hasaní y el castellano como sucedió, por ejemplo, en la época del Andaluz, en la, la llamada jarcha, donde aparecen palabras del árabe metidas y rimaban con palabras en español. Pues ese fenómeno también de literatura sucedió en el Sáhara Occidental y hoy en día estos clásicos, uno defendía, hacían un diálogo, un diálogo poético entre los dos, uno defendía la ciudad la vida sedentaria, y otro defendía también la vida tradicional de su época. El nomadeo, el andar libre en, en el desierto, el no tener control sobre su destino ni sobre su vida. Entonces se enfrentaron en un diálogo. Eh, uno de ellos decía al otro, le voy a leer un trocito en hasanía y luego pues lo, lo voy a leer en español.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 y también agua en Beshevshub y en los montes del Gamishirgán. Y llovió desde allí a la ladera norte del Glatz al norte de Derramán, y díganle que en este lugar su gente desborda alegría, gozo en plena nura y transomancia. Y aquí hablamos de la luna y hablamos de la noche del libro. Eh, precioso. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo convivieron las dos lenguas, el español y la lengua hasaní y su literatura, en el Sahara Occidental y en eh, Mauritania, a diferencia de que Mauritania fue colonia francesa, y también mezclaban el hasaní con el francés, en ciertos eh, géneros, no en todos. Eh, eh, hay mucha gente que no conoce nada del Sahara Occidental que están participando con nosotros en, este, en esta noche libro eh, en, en, en Ljubljana, en Eslovenia. Eh, probablemente desde esta noche empezarán pues, a investigar a e indagar sobre la historia del Sahara Occidental, porque cuando acudimos a una conferencia o a un evento internacional, eh, nos fijamos eh, en eh, discursos, nos fijamos en datos que nos quedan eh, tras una charla. Y de ahí empezaron a buscar, o en Google, o en eh, eh, hemerotecas, o en eh, eh, bibliografías. Eh. Entonces, muy probable, muy probable que, que, que desde esta noche muchos van a indagar y van a buscar Sáhara Occidental, su literatura, sus escritores en Hassanía, en español, y os vais a encontrar con gratas sorpresas. El Grupo Generación de la Amistad, el grupo al que pertenezco, hasta el momento, desde, hasta el momento, desde que fue creado hasta hoy en día, tiene, ha, ha producido mucho, muchas obras, mucho pensamiento, mucha literatura. Y eh, eh, al poner, por ejemplo, en, en Google, eh, Grupo Generación de la Amistad, o Literatura Saharaui en Español, eh, hay muchas páginas web y hay muchos blogs, donde vertemos toda nuestra producción literaria. Eh, tenemos obras traducidas ya en japonés, en inglés, en francés, en árabe, eh, en italiano y, uh, y, y en, hasta el momento son son estas lenguas las que han traducido parte de, de nuestra producción literaria. Y esto significa que eh, hemos eh, trascendido más allá de, de nuestras fronteras y hemos eh, contribuido también en, la, en, la, en, en enriquecer la lengua española, en la enciclopedia española, en, hasta diccionarios en, donde ah, ah, el, el corpus principal del diccionario son eh, prestaciones lingüísticas del español que se han metido en jasenía y viceversa. Esto es otro de los fenómenos también de nuestra literatura y de cómo eh, hemos aceptado esta lengua, no de imposición colonial, sino un legado lingüístico patrimonio que hemos aceptado y hemos incorporado. Es nuestro brazo hacia Latinoamérica. Hacia los 60 millones de habitantes eh, hispanos que hablan en Estados Unidos de América. Hacia la península ibérica, aquí en España. Eh, las colonias españolas. No eh, debemos olvidar de que España en África eh, tuvo dos colonias. El Sáhara Occidental, actual república del Sáhara Occidental, y Guinea Ecuatorial. Las dos, las, lo, lo, los dos territorios. Y ahí también. Eh, compartimos eh, con los escritores de Guinea Ecuatorial muchas historias del exilio, sobre todo, porque ellos también tienen su exilio literario y eh, eh, compartimos eh, cómo hablar de nuestras culturas africanas, porque nosotros en el Sáhara Occidental somos eh, eh, una cultura afro-árabe, senaya, influida por un siglo de cultura hispana. El Hassanía es un corpus en su principal corpus, um, uh, um, está constituido se articula de varias eh, lenguas, un híbrido de lenguas. Lenguas, el serinque el Wolof, africano, el Senaya o Zenata, eh, y luego pues el árabe clásico, el clásico. Porque los árabes cuando llegaron a esta zona, en el siglo IX 10 habían había pobladores llamados Sanhaya y Sanhája eh, eran los que se hablaba su idioma y su literatura y al convivir las dos lenguas pues eh, se constituyó eh, esa nueva configuración lengua hassanía, sociedad hassaní, mauritania y el Sáhara Occidental, entonces es un dato también muy importante a la hora de tratar la cultura del Sáhara Occidental, no es, una, no es una cultura árabe, es un híbrido de varias culturas eh, comparte la religión eh, islámica, como en eh, Argelia, como en Túnez, como en Libia, eh, como en Senegal, en Ghana, en Sudáfrica, eh, así, eh, pero eh, solamente lo que es la religión y la lectura del libro sagrado. Eh, Estas es son pinceladas sobre la historia eh, de, de de la cultura del Sáhara Occidental que os estoy dando para que os quedéis con estos datos. Me gustaría terminar recitando algunos poemas. Nosotros en el exilio aquí, nuestra poesía no se limita simplemente a la lucha del pueblo del Sáhara Occidental, a su proceso de descolonización, sino va más allá, nos fijamos, sentimos la injusticia, que hay en el Líbano, sentimos la injusticia que hay en, en, en el tema de las guerras en Irak, en Siria, en, otros países, en otras partes del mundo, sentimos el problema profundamente de la inmigración, los cayujos que la mayoría no llegan a Europa mueren en el mar, sentimos ese drama del mundo de los humanos que sufren eh, frente a la indiferencia de, de, de los otros. Y os voy a leer mmm, algunos eh, poemas em, em, sobre, sobre, sobre el exilio, sobre el exilio. Ese exilio que vivió Benedetti, ese exilio que vivió uh, Pablo Neruda, ese exilio que estamos viviendo nosotros los saharauis. Exilio 2 A los desamparados y refugiados. Van huyendo de la guerra y en su evasión a la muerte les guían a la entrada de una calle ciega. A veces son confinados en las cloacas de un viejo bergantín. A veces caen en manos de inmundos mercenarios del capital. A veces en cayucos son rebotados al mar para deshacerse de sus mermados cuerpos. Niños, mujeres, ancianos derrotados por el más triste dolor. El hambre y el exilio que les aleja de la muerte es la única recompensa en la vida. Exilio 3 a los sin conciencia humana hacen la guerra. Observo a políticos en su hogar, escoltados por hombres fabricados a golpe de inaccesibles gimnasios. Ninguno ante su drama se ha inmutado. Carentes de humanidad, pasean en sus impolutos jardines, comparten opíparos banquetes, Intercambian carcajadas y hablan del previsto briefing en Madrid, en Berlín, en París, en Washington y se citan para el próximo en Calas de Tahití. Esto es un ejemplo de, de, de esa poesía comprometida, esa poesía que se mancha también, como decía. Cernude, el poeta español cernuda en el sentido de que la poesía tiene que implicarse, tiene que sentir el dolor de los demás y reflejar la realidad de los demás. Y nuestra literatura, los escritores del Sahara Occidental, que residimos en el exilio, se alimenta de nuestra realidad. Cantamos el desierto, cantamos sus plantas, cantamos sus, eh, su fauna, su flora, eh, cantamos eh, su paisaje que no lo entienden los otros, solamente los otros entendemos la belleza de una duna o de un pozo o de un río seco o de una montaña eh, inmensa que nos orienta cuando nos perdemos en el desierto. En las plantas que conocemos y que su sabor eh, nos llegaba desde la leche de la camella. Esa es la realidad de la que se nuestra literatura. Nosotros no cantamos tulipanes, no cantamos jazmines, cantamos flor de lejvería, cantamos eh, eh, la belleza de una duna, cantamos las beduinas, cantamos sus cualidades humanas. y eh, eh, termino eh, con un poema que representa eh, esa, eh, ese verso, ese saharaui, eh, que, que se alimenta de esa cultura. Eh, el poema dice mi arraizado verso. De la tierra dice que nace el verso de mis dunas que brota de un costado cristalino, como e explosionan del vientre de una luna verdes espigas y que los vientos peinan sobre el suave cuerpo tallado en mil y una curvas. Mi verso es el escenario de sueños, la multitud de acurrucados camellos que refrescan sobre las húmedas pesta pestañas de un pozo tirseño. Mi verso es tangible. Patrio, sencillo, cercano, patrimonial, tradicional. Memoria de pastorcitos, zancadas de beduinos. Mi verso es franco, mirada fiel, que guarda por el pasado. Agitado por el presente, de buen augurio al futuro. Mi verso es un gaf de tres. Hamar. Mi verso es el retoño de un tala. Mi verso es tu verso que sueña libertad, es tu verso que sueña amor, es tu verso que sueña paz, es tu verso con ansias de llegar, descansar y en tus labios saborizar, como mueren las dunas en los labios del mar o como el sol cae entre los párpados, entre los eh, párpados del azul horizonte. Esto es mi verso. Este poema es un poema en el que, eh, intent, en el que intenté o intento eh, pues dejar, eh, digamos, estas dualidades, estas características del verso saharaui, de qué se alimenta, qué retórica literaria utiliza, qué canta, eh, qué le inspira. Y um, creo que, que con, con este, con este... En este poema eh, voy a ir, pues, eh, terminando porque llevo ya 45 minutos, eh, aunque el tiempo no está limitado, pero bueno, pues es para eh, ajustarme también a un espacio que sea ameno y que no sea eh, extendido de otra manera. En, en, en el formato del, del de la noche del libro, se han planteado muchas preguntas de hablarnos de tu comunidad, de hablarnos de tus grupos humanos, de tu región, de tu cultura y he intentado bueno, pues, abordar todos estos temas que aparecen planteados ahí, pero eh, he querido centrarme en el tema del exilio saharaui. Eh, partiendo del pensamiento de nuestros líderes anticoloniales y cuando digo líderes anticoloniales África produjo muchos intelectuales y produjo muchos líderes que hoy en día son referencia para nosotros como decía nuestro heredito Badi Mohammed Salem que las tumbas de nuestros muertos orienta a nuestros vivos. Esto es un pensamiento de, de Badi Mohamed uno de los grandes eh, fallecidos eh, recientemente en el Sahara Occidental, una obra, eh, una enciclopedia que eso nos ha ido. Y gracias eh, a mucho esfuerzo, eh, durante 15 años trabajando con él, hemos podido rescatar su obra de la memoria. En muchos referentes que hoy en día también eh, nos fijamos en ellos, no solamente en el Sáhara Occidental, sino fuera también. He citado el caso de Eduardo Galeano, he citado el caso de Benedetti y de otros grandes poetas españoles, Antonio Machado, Miguel Hernández, García Lorca y muchos más. Entonces, bueno, pues esta es una de las características de nuestro pensamiento, en que no nos limitamos solamente a nosotros, sino somos escritores y una cultura abierta al mundo. Y si no nos abrimos el mundo, el mundo no se va a abrir a nosotros. Entonces, por eso nuestra cultura es una cultura, eh, un híbrido de culturas y esto ha enriquecido nuestro acervo y ha enriquecido nuestra mentalidad saharaui, diferente a la mentalidad marroquí, diferente a la mentalidad de cualquier eh, otra eh, zona eh, eh, vecina a nosotros. Eh, y con esto yo creo que, bueno, pues... Eh, Termino eh, agradeciendo a todos los que nos estáis eh, oyendo, los que estáis ahí eh, observando nuestro discurso literario y nuestra historia que hemos expuesto. Eh, hay otros escritores también eh, que están ahí, saharauis, que han participado. Pero bueno, pues yo desde mi uh, um, condición encerrado aquí, en mi confinamiento, me he querido, pues, a resaltar esta parte del, del, del, del exilio saharaui y su misión en la historia. Y bueno, pues, eh, desde aquí solidarizarme con todos aquellos pueblos que están sufriendo la pandemia del coronavirus. Eh, uh, afortunadamente, en el Sahara Occidental hasta el momento no hay ningún caso. Y esto es una bendición, que no tenemos ningún caso las fronteras están cerradas del Sahara Occidental cerradas con Marruecos cerradas con Argelia con Mauritania y eh, esto es una de las digamos medidas que se han tomado y han evitado desplazamiento de Saharauis eh, entre el, el mundo y el territorio y por eso se ha podido controlar y no hay no hay no hay caso pero eh, sí que tenemos eh, eh, más de más de, más, más de 30 presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos, en la parte que ocupa Marruecos del Sahara Occidental. Y eh, hay mucha preocupación porque eh, las informaciones eh, ya han empezado a hablar de que las cárceles marroquíes eh, eh, están registrando eh, casos de, de, del coronavirus. Nos solidarizamos desde este foro internacional con los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes y nos solidarizamos también con eh, marroquíes presos políticos eh, contrarios al régimen marroquí y con todos aquellos pueblos que están, eh, que, que, que están afectados por esta pandemia. Y eh, eh, nada más, termino pues, eh, gracias a Svetka por estar ocasión, esta oportunidad, gracias a, a, a Songhe Publishing, que en esloveno significa sueños, la editorial que colabora en la edición de este festival y que nos ha brindado esta posibilidad a través de y a todos los organizadores, veo ahí el Instituto Cervantes, veo universidades, veo ayuntamientos y veo eh, muchas instituciones del Estado eh, esloveno. Eh, un saludo muy fuerte, cordial, desde el corazón saharaui a todo el pueblo esloveno. Os llevamos en nuestro corazón saharaui. Eh, eh, esperamos que esta dinámica literaria se prolonga y que en los próximos años se hace presencial y que ahí, eh, compartimos, os abrazamos, nos abracéis y eh, dejamos recuerdos y, y, y llevar recuerdos. Este es la, la, el deseo que, que, que queremos todos. Y nada más, eh, agradecer a todos la, la, la, el seguir la charla y el estar con nosotros en este evento. Y este evento seguro que va a salir exitoso desde todas las partes que han participado en Latinoamérica, en Asia, África, Europa, eh, eh, las islas eh, del Pacífico, del Caribe eh, y todo. Y que bueno, pues sea un logro y un puente más de solidaridad, de paz y de concordia entre todos los pueblos del mundo. Muchísimas gracias. Eh, هذا يعني الاستضافة لالادب والكاتب الصحراوي في المهرجان وتحياتي لكم ايموجي زمزم الرجاء تفضلوداع ورضا